Mientras escribo y lloro de tristeza, Sergio Lapegue vivió un momento muy fuerte y quiso contarlo. El día del padre es un día de profunda emoción pero también de dolor para muchas personas porque perdieron a sus progenitores y saben que no podrán volver a verlos, hablar con ellos, reírse de sus bromas o, incluso, discutir por un partido de fútbol. Sergio Lapegua es uno de los conductores más queridos de la televisión, un periodista que logró algo que parecía imposible, convertir a TN en un inmenso éxito de público multitarjet gracias a su programa Prende y Apaga. Y ese talento para llegar al público se basa, en gran medida, en su sinceridad, por eso, el Día del Padre. Habló de dos momentos muy especiales en su vida, primero, cuánto extraña a su papá, compartiendo una tierna foto de su progenitor, y luego de la sorpresa que le dieron su mujer y sus hijos cuando volvió a su casa. En esta foto están las tres generaciones. Esta es la primera vez que muestro a mi papá después de su desaparición física. Es muy difícil para mí admitir que ya no está. Aún lo sigo esperando por las tardes. Y cada domingo al mediodía. Con el diario listo para leerlo juntos. Mi papá es mi amigo, mi consejero, mi ejemplo de honestidad y de solidaridad. Mientras escribo lloro de tristeza, pero siento un tremendo orgullo por él. Vivió una batalla contra una larga enfermedad, en silencio, y con entereza. Si soy divertido, tengo a quien salir. Si soy un enamorado de la familia tengo a quien salir. ¿Sí? Aún tengo mucho que aprender de él. Cuando venía a casa todas las tardes él quería hablar con arroba o mientras charlaba arroba el pegue o arroba mica lapegue, le traían el café y los diarios y se pasaba horas con nosotros. Él tenía una frase yo aquí estoy bien. Hoy te espero porque quiero un consejo tuyo. Hoy más que nunca te necesito. Te quiero pa. Feliz día. Punto. Comencé el día del padre sonando con la familia ayer. Un día para mí con emociones profundas, encontradas. Por un lado a falta mi mentor, aunque Seku está siempre. Y por otro la alegría de los cuatro, siempre juntos. Cuando llegamos a casa habían pasado 20 minutos de la medianoche. Y como cuando arroba Mika la y arroba Elvis la pegue eran chiquitos me esperaban con el regalo de la almohadilla de Adel Padre 2018 se repitió en la historia, claro que había un chiste Kuzuma y una sorpresa. Pensada por arroba Bochiok. Ella sabe de mi sueño con la música y arroba la peván. Feliz día para todos los papás. Nunca dejen de soñar.